tengo que decirle lo, a la gente que está en la televisión que yo me iba a comer este día libre e iba a poner un programa grabado porque viendo tanta calamidad y tantas situaciones difíciles yo dije caramba no es bueno pero después la gente llamándome y cosas y tantas informaciones dije no estoy en la obligación de hacer el sacrificio de salir y brindarle esta oportunidad a los amigos televidentes de que puedan disfrutar de este programa que ellos ya lo han valorizado de manera muy positiva y yo no tengo por qué si ellos se sienten bien viendo este programa porque me llaman de diferentes zonas de diferentes sitios y eso es un reconocimiento a este programa y yo tengo que, que valorar eso por eso estoy aquí hoy que quería tomármelo libre. Para que ustedes vean que yo los respeto, los quiero, los considero y lo tomo en cuenta a ustedes. Y ustedes son para mí la parte fundamental, la materia prima de este programa. Miren, señores, este yo como acostumbro porque en mi condición de comunicador tengo que Tener la mayor eh, información visible de lo que está aconteciendo en San Francisco de Macorís, que por cierto hoy no murió nadie en el en el, en, el, en, el, en el informe del Ministro de Salud Pública, pero hubo 61 contagiados. Yo creo que la mayor cantidad de contagiados se produjo en el día de hoy. Buenas tardes. Bien, gracias, un placer. Gracias igual para usted, un placer. Si eso no hay, mira, ahora que tú hablas de eso, el tiempo atrás me mandaron varios mensajes para que yo hablara de eso. Yo no sé si tuviste el programa ese día. Yo dije, mira, me están enviando, pero yo no quiero hablar de eso porque no quiero amargar a este Pero desde un principio yo sabía que eso no iba a prosperar. Y no es por esto, esto lo acaba de sepultar. Porque hay que estar claro. Esto acaba ya, porque como en medio de esta crisis que se va a presentar en este país, tú vas a hablar y que de reclamo de MUNED. Eso, eso se cayó. Claro. Yo no quería hablar de eso. Y me pusieron muchísimo. Menos. O más habla de esto, mire, esto ya se cayó. Y yo, yo no quiero amargar a esa gente, porque ahí hay mucha gente. Ya de cierta edad, gente, incluso estando en Santiago, me encontré con una pareja de esposos muy ligados, de una u otra manera a los munes, y ellos quisieron, la esposa, porque tengo que ser honesto, eh, eh, el esposo mío, eh, aquí está mi amigo Ramoncito, ah, pero se fue, bueno, Ramoncito. Eh, eh. Ramosito después, oiga. Y entonces, estando yo en Santiago, en la Plaza Internacional, que voy de vez en cuando para allá, y me, qui me quiso la esposa presentar como que yo era enemigo. Y yo le dije, no. Porque, oigan, señores, eh, eh, tener una posición clara en la vida es lo más terrible. Usted no autoengañarse. Porque la gente, si tú estás claro. ¿Crees que tú eres contrario? No, yo no soy contrario, al contrario Yo he denunciado la estafa de Monet Como una de las grandes estafas Yo lo he denunciado Ahora Yo no puedo autoengañarme Yo sé que eso no es posible conseguirlo Pero si yo lo digo, la gente piensa Que, que yo no quiero que se lo entreguen Si sí, yo quiero, ojalá yo que mañana Le entreguen todo ese dinero Porque Eso ellos No hay cosas que se parezcan mal en caso de los munes, a un hombre de estos que son débiles con la mujer, que la mujer le pega cuenta. Que él quiere que un amigo, él le pregunta a un amigo, mire, ¿qué usted cree de mi mujer? Él quiere que el amigo le diga, no, su mujer seria. Su mujer seria. Bueno. Y, y, sí, pero él se siente bien con eso. Entonces, ¿qué resulta? Claro, si tú le dices, tú lo que te buscas es un lío. Dice, no, esa mujer tenga cuenta. Ella no hay cosa que se parezca más a eso. El que le dice a una de las gente MUNED que ellos fueron estafados, se pone guapo contigo. Porque es lo que quiere que tú le digas. Aunque es un engaño, si sí usted va a conseguir ese dinero. A mí me llamó uno un día y me dijo, Omar, pero este es que tú. Digo, no, pues yo la voy a poner cómoda. Lo van a entregar en diciembre el dinero. Yo tengo ese programa grabado. Claro, porque hay gente que no le gusta aceptar la realidad cuando es amarga. Ahora, yo en este programa no estoy para engañar. Porque en definitiva, en el transcurso del tiempo, la verdad sale a relucir. Este hombre que me ha llamado ahora y me ha puesto el tema este mune. claro que no van a conseguir nada, ni con coronavirus ni sin coronavirus. No van a conseguir nada. No van a conseguir nada. Es una estafa, porque el gobierno no puede hacer nada ahí va a haber gente que se va a poner guapo conmigo porque entiende que yo, pero yo tengo que decir la verdad yo no puedo venir a engañar gente aquí y decirle sí. lo van a conseguir cuando yo sé que no porque Mune no es banco Mune es banco me van a decir no, porque ese era el único sitio que existía antes de los bancos no importa, no importa, eso no es banco ni está registrado como banco, ni la superintendencia de bancos, ni la Junta Monetaria lo reconoce como, como banco. Van a decir, mal, tenía razón. Lamentablemente es así. Porque hay, hay muchos jureles, señores, ahí en los de los munes hay gente que tú lo ves y tú dices, pero esto no puede ser posible. Ahí hay un amigo mío que es gerente de un banco y tenía los cuartos ahí en los de los Munes. O sea, él no creía ni en su propio banco. No, yo no voy a decir quién es. yo eh, No te preocupes. Porque yo guardo, no, yo guardo el secreto. No, yo no voy a decir quién es. Pero decimos a Francisco Antearo, pero él es... <risa> Entonces, oye, él no creyó ni en su propio banco. Él era de un banco y metió un banco y en el. Un... Y ahí hay figuras, señores. Figuras de este pueblo que usted dice, no, pues esto no puede ser han cogido como comunión porque ¿qué es? y duele decirlo el afán de coger más intereses el afán de tener mayor ganancia la gente prefiere coger riesgo yo siempre he dicho si yo tengo un día dos pesos yo lo meto en el banco del estado que no puede quebrar el estado Lo he dicho siempre, no ahora, que porque sucedió lo del mundo. Lo he dicho siempre. Ahora, ahí hay gente que por buscar ganancia vamos a estar Claro, a veces hay gente que no quiere que uno diga esto, pero esa es la realidad. Buena tarde. Buenas tardes. Sí, buenas. Sí. Sí, de Samaná. Bueno, déjeme decirle, el Ministerio de Salud Pública emitió una resolución que para hacer fila en sitio público, en negocio, hay que tener mascarilla. Sí, sí, los dueños, sí, así mismo es que tomen cartas en el asunto, es verdad.